De Formosa. De acá, de Paraná. De Chajarí. De Santa Fe. Huele, Huechu, Entre Ríos. Cuando terminé la secundaria me metí a internet, o sea, cuando estaba terminando la secundaria a buscar carreras como para ver qué iba a hacer apareció ahí un bioingeniería, me metí a ver qué era y me gustó y vi que había en San Juan y acá en Entre Ríos, y Entre Ríos me quedaba, en Paraná me quedaba más, más cerca. Busqué en internet eh, algunos tipos de ingeniería y encontré primero bioinformática. Era por la que me había decidido cuando vine a la charla, esa que hicieron el 5 de diciembre, cambié para bioingeniería. Yo en realidad vine a acompañarla a ella en diciembre cuando, cuando fue la charla y me gustó los contenidos que daba y o sea, elegí venir. Los profesores algunos las nombraban mucho, Empecé a buscar, le pregunté a una de mis profesores de matemática y física y me vine. Mi familia me había comentado de que acá en Oroverde también se puede estudiar y entonces me, me gustó mucho más esta, porque abarcaba todo lo que a mí me interesaba. Vi ingeniería lo más completo que podía encontrar y no era siempre el mismo trabajo. Entonces como que me gustó hacer cosas distintas y vine acá. Ya vine a internet, me gustó el programa y me mandé. Sí, me encanta, es lo lindo acá, más, mucho más tranquilo, los viajes a la mañana son lo lindo. Eh, lo que es el comedor y kiosco, lo, con mis amigos de acá de la facultad, lo usamos mucho y es, es algo bueno. Eh, los precios de, del comedor son muy económicos, digamos, y para nosotros que somos estudiantes y que por ahí tenemos una limitación con respecto a la plata, eh, nos sirve bastante. Hasta ahora va bastante bien, vamos, empezando, recién no tenemos mucha idea de lo que viene y, y ahora rendimos en una semana, así que estamos preparándonos. Vine la secundaria, estoy medio perdido todavía, pero a full el mes, así vengo, pero, pero bien, dentro de todo el cambio es lindo, el lugar es lindo, está bueno el cambio de último. Ir metiendo de a poco, vamos a arrancar, vamos a ver de qué se trata y vemos.